Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de CurlyMange.com, un espacio y un canal para empoderar a las mujeres, educarlas e inspirarlas a crear la vida que quieren o simplemente ser felices. Hoy vamos a hablar de eh, no tienes que ser Dios, ¿vale? No tienes que hacer absolutamente todo. Puedes delegar. Puedes eh, pedir ayuda, puedes hacerte un esquema de cosas que tienes que hacer diariamente. No tienes que hacer todo absolutamente a, a la misma hora. ¿Por qué he titulado este vídeo eh, No tienes que ser Dios? Porque la mayoría de las mujeres afro eh, tenemos la, la, la idea equivocada de que cuando más hagamos, más válidas somos. Y es una idea que siempre nos han inculcado desde que somos pequeñas, como si nosotros fuéramos mulas, burros o, o, o no sé, o toros de, de, de, de carga o, o, o, o lo que sea. ¿no? Se nos ha inculcado que la mujer afro no sufre, la mujer afro no padece, la mujer afro con, cuanto más carga se ponga mejor, ¿sabes? Es que vale más, ¿eh? vale su peso en, en camellos. Pero realmente, no porque te cargues muchísimo más de responsabilidad, Muchísimo más de trabajo vas a ser mejor persona, ni mejor madre, ni mejor hija. Al contrario, vas a estar más cansada, más agotada y más enfadada con la vida. Y eso al final te va a convertir en una mala persona, una persona eh, que está resabiada, que, que, no, que, no, que ya no le importa nada porque está agotada. La manera de dejar de, de, de ver esta forma, tu forma de vida, de tener esta, esta forma de vida, de, de pensar que tú tienes que hacerlo todo, que tú eres como, como una mula de carga, es empezar a quererte a ti misma y empezar a aceptarte como mujer. Y, con, y ver las posibilidades que tú misma tienes, ¿de acuerdo? Y aprender a cuidarte. Dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Para otros, pues, eh, digamos que eh, la teoría de Darwin dice que nosotros éramos unos eh, primates que nos pusimos de pie hasta convertirnos en las personas que somos hoy en día, ¿de acuerdo? Sea la teoría que sea, está claro que el objetivo de que Dios nos hiciera su imagen semejante era para que fuéramos mejores y nos quisiéramos más, ¿de acuerdo? El objetivo de que pasáramos de a, a ir a cuatro patas y que nos pusiéramos de pie era también para mejorar, es decir, estando como estábamos a cuatro patas, era imposible alcanzar las mejores frutas o, o alcanzar eh, eh, los mejores árboles o hacer muchísimas cosas como la utilización del fuego y otras cosas que hemos descubierto o pescar, ¿de acuerdo? O llevar tu propia pesca a casa. Pues si nos pusimos de pie fue porque queríamos ser mejores, queríamos tener mejores oportunidades, queríamos llegar más lejos. Entonces si todo eso es lo que queremos, sea la versión que sea que tú, te, que tú te hayas creído que tú te creas o con la que te hayan educado, ¿por qué entonces te maltratas? ¿Por qué entonces como mujer te maltratas? ¿Por qué entonces crees que puedes hacer absolutamente todo, pero sin ocuparte de ti misma? Cuando lo más importante para ser feliz y hacer feliz a los que te rodean es que tú misma te cuides a ti misma. Es decir, toma tu tiempo contigo misma. Aprende a, a, a delegar, aprende a pedir ayuda, aprende a, a tomarte esa, esa, esa hora por la mañana o, o a tomarte esa ducha tranquila que necesitas. No tienes por qué hacer absolutamente todo. Y la forma de conseguir eso, la forma de encontrar eh, tu potencial... Un momento, por favor. La forma de conseguir esto, como hemos dicho, es, siempre es reorganizando tu interior, reorganizando tus prioridades y tu mente, visualizando aquello que tú quieres de verdad en tu vida, poniéndote primera. Es muy importante ponerse siempre una primera eh, cuando una quiere conseguir algo. Eh, y sobre todo, empoderar a tu, propo, tu, tu, empoderar a tu persona, disculparme, y encontrar un propósito. Un propósito que te haga levantarte por las mañanas, un propósito que te haga el cuidarte, un propósito que haga que tú decidas realmente eh, tomar el, rimbo, el, rumbo de tu, el rumbo de tu vida, tomar lo que es el, el ancla de tu vida. Toma el, el timón de tu vida. Deja de ser... Eh, esa rueda que, que rueda por lo que es eh, por la colina eh, y que espera a que simplemente ir rodando y a ver dónde cae, no, toma las riendas de tu vida con fuerza ¿y cómo lo vas a hacer? pues nosotras yo, Curly Mange, te voy a ayudar te voy a ayudar con los cursos que tengo de motivación visualización, empoderamiento te voy a ayudar a que descubras tu potencial porque cuando una persona tiene sabe cuál es su potencial, pero sobre, sobre todo tiene un propósito, empieza a ver las cosas de otra manera, de otra forma. Tener un propósito en la vida es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano, porque a partir de allí empieza a ver que puede conseguir ciertas cosas y empieza a trabajar para ellas. Así que, no quieras ser Dios, simplemente sé tú misma, llega hasta donde puedes llegar, sé una persona que sabe dónde están sus límites, alguien que sabe dónde están sus límites, es muchísimo más fácil llegar al éxito porque sabe cuándo recular, cuando esto ya no puede más, sabe cómo volver atrás. Y eso se aprende a través de lo que es mis cursos ¿eh? de visualización, mis cursos de propósito, mis cursos de activar tu potencial interior. Pero sobre todo, adquiriendo lo que es mi manual, o sea, mi, mi, mi diario de reflexión libera tu mente, que lo voy a poner aquí al lado para que lo podáis ver. Porque con el diario de autoreflexión, libera tu mente, vas a poder sentar las prioridades en todas las áreas de tu vida importantes, porque con preguntas, con respuestas, con ejercicios, tú misma vas a ir desarrollando todas esas herramientas y buscándolas interiormente para ver dónde estás ahora y dónde quieres estar. Así que espero que te haya servido este vídeo y recuerda que no eres Dios, ¿vale? No eres Dios. Es decir, no tienes que hacer absolutamente todo, sino cuidarte a ti misma para ser más feliz y hacer más feliz a los que te rodean. Nos vemos en el próximo vídeo de Curly Mange. No olvidéis que me podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. De acuerdo, en Pinterest también me podéis encontrar. Y en YouTube, que estamos aquí. Así que no olvidéis visitar mi página CurlyMange.com eh, Una última cosa, ya tenemos los dis disponibles los productos Curly. ¿Eh? que podéis comprar totalmente, directamente, directamente. Os voy a poner también aquí una foto de la taza y de la camiseta directamente desde mi página web, es decir, pagáis el producto y enseguida se os envía, ¿de acuerdo? Ya no hay intermediarios, esto lo he eliminado y la página es muy segura. Y también tenéis, disponéis de mis libros en Amazon, Libera tu mente, el, La Tortuga del Dinero y otros libros de ficción, ¿de acuerdo? Que ya los pondré. A ah, final del vídeo, pues para que los tengáis ahí señale, señaladitos, ¿de acuerdo? Un besito, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego. Chao, chao. Os quiero.